Quítame rápidamente, atención equipo, hacer un cambio drástico en lo que es la producción, porque nos acaba de suministrar nuestro equipo de producción aquí de mano de Brian, la información que se dio a conocer que a la joven la demente le fueron impuestos tres meses de medida de coerción para ser cumplido en la cárcel Najayo Mujeres. Señores, al parecer este proceso empieza a tener ya un cambio porque muchos esperaban, según lo que decían los abogados en el día de ayer, esta joven iba a ser puesta en libertad debido a la condición que ellos explicaban que era supuestamente una menor al momento de ocurrir los hechos, pero precisamente el Tribunal de Atención Permanente de la, del municipio Santo Domingo Este dispuso imponer tres meses de, de medida de cohesión para cumplir en la cárcel de Najayo Mujeres, precisamente a Stacy Peña Santana, conocida como la demente. Señores, supuestamente esta joven está siendo vinculada con el rapero Roche RD, con el urbano, Dentro de lo que es una supuesta red, señores, presuntamente, yo ni quisiera ni decirlo, porque nuestros jóvenes entendemos que con mucha oportunidad y talento, pero no están tomando el mejor camino. No están tomando el mejor camino. Y esto viene a decir de que nuestros urbanos, nuestros jóvenes necesitan orientación, necesitan ser guiados. Porque esta situación con este joven, Roche RD, un joven que estaba en estos momentos con una gran popularidad. Tenía previsto llevar a cabo una gira a Europa, pero esta situación cambia totalmente el panorama. Ahora con esta medida de coerción dada a conocer por el equipo, eso está, acaba de salir de inmediato, de que le fueron impuestos tres meses de medida de coerción a la joven para ser cumplida específicamente en la cárcel Najayo Mujeres. Este panorama empieza a tornarse un poco sombrío, aunque está en una etapa de investigación, pero conociendo nosotros la ponderación de los jueces, en este caso siendo una jovencita que supuestamente cumplió los 18 años hace unos días, como dicen sus abogados, ahora la situación se le pone difícil. La situación se le pone difícil porque... Al parecer los jueces entienden que ella tiene algún tipo de vinculación con estos hechos y para poder continuar con este proceso deben ser impuestos tres meses de medida de coerción. Vamos a esperar ahora la barra de la defensa, cuál va a ser el análisis en todo esto. Nosotros hemos previsto tener por aquí mañana al abogado Oriolis, quien fue uno de los primeros abogados que estuvo representando a esta joven, la demente. que compañía del doctor Aridio Mercado van a estar analizando ese caso y precisamente la vinculación con Rochi RD? Thank you.